Hola, muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y estamos en un sitio muy bonito con río, agua, lo que nos gusta a nosotros y hemos comprado un flotador del chino por 3 euros y bueno, intentábamos tirarnos por la cascada pero el caso es que a mí no me lleva, yo creo que porque peso, peso demasiado y, y me encallo y el flotador no, no corre, lo que sí pues por ahí eh, cubre un poquito más Mira qué sitio más bonito, ahora mismo está precioso Es que está muy bonito Y lo que vamos a intentar es coger un remo vale. Tenemos un remo en casa Pero lo que pasa es que solo tiene una pala en un lado Vamos a intentar poner dos palas Por los dos lados Cogiendo esto en una garrafa Y vamos a intentar remar hasta allí Porque yo hasta ahora no he visto No sé Está por ahí Está bajando, bueno Yo por ahora no he visto Así de eh, el fin de ese río y la verdad es que no lo conozco desde ahí no se puede llegar en coche no se puede llegar de ninguna manera andando tampoco porque hay mucha vegetación y yo creo que tiene que estar muy guay cogerse una pala y, y remar hasta allí con el, con el flotador este de 3 euros ya que no podemos bajar por las corrientes pues al menos al menos que podamos disfrutarlo de otra manera bueno pues este es el flotadorcito como veis es súper pequeño lo cual hace más interesante la aventura Porque... Puede... En cualquier momento puede estallar y tendremos que volver nadando O andando Quién sabe Pero ya veremos a ver qué tal Ahí está el flotador Está chulo, ¿eh? Así que espero ya en el próximo vídeo Bueno, no sé si en el próximo vídeo porque... Tengo menos tiempo por el tema de trabajo, Pero, pero intentaré dentro de poco subir un vídeo investigando qué es lo que hay por ahí. Lo que no sé es qué cámara me llevaré porque esta, claro, como la lleve en el agua se me van a mojar, se me va a mojar, se va a liar. Pero probablemente me lleve el móvil metido en una funda hermética. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.